Muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. En, en la, es la tercera parte del juego de Brick Simulator. Donde me voy a ir en encuesta ya a la siguiente isla. Así que comencemos. Lo que voy a hacer antes de todo, voy a ver cuál es el boss. Porque la puerta está abierta. Esperen. A verlo ¡Uh! Bien harto, un millón, eso está bien, ¿no? A ver, la pelea empieza en 17 segundos ¡Ah, déjame entrar! Déjame entrar ¡Mamá pinga! ¿De verdad? ¿De verdad? Estaba entrando, ¿por qué no me dejó? Acabo de ver algo muy suculento aquí A ver A ver uh, un, un cofre oculto otra vez Pum. Unas gemitas. Y ahora, como subo yo, me tuve que suicidar. Aprovechando que estoy en el inicio, voy a ver qué cosas nuevas se me desbloquearon. Yo estoy aquí. ¿Esto cuánto vale? Mm, martillo básico y esto. ¿Cómo puede ser? A ver. Mmm, martillo. De 2 millones. Ah, de 2 millones. No sé cómo se llama y a ver las mochilas. Estoy aquí en esta mochila. Esta vale un millón. Borrar para la de 8 millones. Para que esté igual. A ver, ¿cuánto vale el cohete? El cohete vale 65 millones. Una bien, buen, mala inversión. A ver. Esto me hace mucha risa. Porque quien pone un campamento bajo de un techo, de una pirámide, estuviera bien que un fuego y una radio, pero ¿por qué un campamento? Bueno, chicos, dejémonos de distracciones y vamos a ver cuánta vida tiene cada bloque. A ver, este tiene. Este bloquecito tiene 9,190. A ver, este mediano. 32.000 Y este gigante 63.000 Parece que voy a estar un buen rato Picándolos Así que en un momentito volvemos Ya acabo de romper el bloquecito Aunque no hay mucha luz aquí Acabo de romperlo y me dio Muy poquito Ahora el siguiente El mediano junto con el grande Ya lo rompí a ver cuánto me da Este me da 24.000 ¿Y este? Ya estoy a punto de romper en grandote A ver cuánto me da A ver, ¿tú cuánto me das grandote? Aunque también en sus locacitos Tarda en romperse Sí que está bien duro este Y de hecho voy a ir a comprarme nuevas pets Porque creo que la abeja no es muy buena No parece muy buena como que digamos Ya, rompete cosa A ver Ya, rompete Rompete, rompete, ahí está, ahora voy a ir a vender, me dio 2 millones y voy a irme a la isla de hasta abajo, de esta forma, a ver, a ver si llego, parece que no, <ríe> parece que de esa forma no, creo que es por aquí, no creo que sea avintándose <ríe> A ver, otro campamento, este sí está bien establecido y allá un cofre oculto para el que lo quiera. A ver, un portal del Minecraft, no tienen licencias, así que por favor, copyright. A ver, este en el mundo 3. Pues, miren, van a ser 8 capítulos los que van a hacer. A ver, 30.000 nada, muy barato. Este, siento, no. Este no... Son diamantes. ¿Y cuántos diamantes tengo? 300. ¿Y este? Estos son robots. Me voy a comprar 3. Ahí está. A ver qué me sale. Un zorro. La que me engañó. A ver. A ver. Mira. Un gato negro de mala suerte. Que es el más común. Y este otro gato negro de mala suerte. Me las voy a equipar a ver cómo se ven. Me tuve que des desequipar la linda abejita. Ahora tengo un zorro. Espera, ¿por qué voy para acá? Ahora tengo un zorro y dos gatos negros de mala suerte. Ahora me voy a volver y otra vez ir al camino. En cuatro minutos para una tormenta de... De... De arena. Mm, voy a aprovechar para picar. Voy a estar picando todo el rato para hasta que vea, hasta que me alcance algo. Así que en un momento volvemos o cuando esté la tormenta de arena para ver qué es. Así que ahora volvemos. Ya tengo unos cuantos millones. Exactamente 8 millones. Para ver qué me alcanza. Quiero un martillo nuevo. Ah. Backup. No. 5. Y ocho, justo ¿Qué es esto? Parece un escarabajo ¿A poco han visto un escarabajo así en su vida? Ya va a empezar Oh no manches, sí que es grande Ya va a empezar el, el evento, dos minutos Ahora sí, cuando esté el evento volvemos ¿Esto es la tormenta de arena? Esto es decepcionante Yo esperaba algo más, la verdad Nada más es esto, qué decepcionante la verdad. Bueno, a seguir picando. Bueno chicos, yo ya tengo el suficiente dinero para el último martillo. O oh, eso creo, son 75 millones, que más quiere. A ver si me alcanza. A ver, este artefacto mummy del sol de la pirámide del Keper. Mm, prefiero este. Así que vamos a ver cómo funciona. porque uh, Pero qué menudo de martillones este, ¿no? Está muy grande. Muy grande, muy grande, muy grande. ¿eh? De verdad. Así que llegó la hora de probarlo. ¡Oh! Quita 11.000. Con las mascotas que tengo también. De uno lo mata, ¿eh? Voy a aprovechar que ya se abrió la puerta, rápido, corre, corre, corre, corre, corre, que si no vas a poder, no vas a poder abrir rápido, que okay. no quiero que quiero enfrentarme contra él, por favor, contra el que 30 10. Mm, en un minuto. A ver cómo es el boss este. No se ve muy aterrador, eh, no está aquí. Eh, ¿es eso? No se ve nada aquí, no manches. De verdad no hay nada. No, pues qué desperdicio. Un minuto para poder derrotar a este tipo. Ojalá que sí... Si... Pero qué cosa, qué rara cosa es esa. ¿Qué coño es eso? A ver, ven. Atáqueme con todo lo que tienes. Ah. Oh. Eh, no parece muy aterrador, eh. Muy simple. A ver si... Sí. ¡Uy! ¿De verdad tan pronto vas a lanzar la bola? No, pues wow. Uno. No me dejó. Me mató. Me mató, el hijo de perro. Bueno, al menos soporté unos segundos, ¿no? Ahora voy a tener que correr Los 65 millones Que ya los tenía pero me los gasté como retrasado En este martillo Así que en un momento volvemos Bueno chicos yo ya tengo los 65 mil millones En teoría Para poder comprar a la de esta Así que vamos allá Ahora sí me quiero ir a la luna No quiero ir a otra isla de estas Por favor Oye mis, mis gatos y zorros Vuelan a volar, papus. Eso fue muy raro ahora. Ahora sí. Vamos allá. ¿Ahora dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? No, no quiero comprar. Ahí está la tienda. Aquí los minerales y aquí. Y aquí. Los spawners. Mm. A ver. Primero que todo. Ahí hay un cofre. Mm. Aquí está el portal de regreso. Aquí está el de este. Y acá está la tienda. Chicos, aquí termina el video. Tristemente. Porque recuerden que nada más es una isla por video, si quieren ver la siguiente parte, 10 visualizaciones, 3 likes y un suscriptor nuevo, obligatoriamente, para la cuarta parte, así que, ¡nos vemos! ¡Nio!